tardes, soy Daniel de Audiscar, como ya muchos sabréis, yo voy a presentar una silla modelo R de Autoliz, es una silla esta bascadera muy, muy cómoda, muy silenciosa, ¿vale? y va muy que muy bien. Bueno, la silla la vamos a llevar hasta su punto de carga, ¿vale? Como siempre con el mandito, pues vamos a subir y la silla llega hasta arriba y se detiene sola, ¿vale? Y es la cosa que muchas Preguntáis, ¿vale? Así se para solo, no tienen que hacer nada, no acertar, no tienen que pararse, ¿vale? Ya está aquí, ¿vale? Pues ahora lo que hacemos es, con este botóncito, bajamos el otro aquí, ¿vale? Se el brazo y nos sentamos. Bajamos el brazo, bajamos el otro brazo. Si queréis, podéis utilizar el cinturón, ¿vale? Más, de hecho, es bueno que lo utilicéis. Bueno, pues ya. Bueno, ahora vamos a bajar con la silla, ¿vale? Eh, mi compañero va a hacer un vídeo de lo que es el recorrido de, de la silla y abajo, yo ya, para no ser vídeo muy largo, ya os explico cuando llega abajo las cosas que tenéis que saber. Vean, Osorín, graba el recorrido de la silla. por aquí, vamos tomando la curva, como veis, en la, en la curva frena un poco, ¿vale? ¿Por qué? Porque la velocidad en curva tiene que ser un poco más más lenta, ¿vale? Y ya vamos llegando al punto de carga, y lo mismo, cuando va a llegar al punto de carga, frena un poco, tanto abajo como arriba, ¿por qué? Para que la llegada sea muy suave, no sea una llegada brusca, un golpe, ¿vale? Que cae, ahora va a bajar la velocidad, muy lentito, muy lentito, ¡pum! Y se para, ¿Vale? Ahí estamos, ¿vale? y recordad, lo ves, pulsa abajo, esto no se mueve. Pues lo mismo que arriba, subimos otra cosa a brazos, ¿vale? Subimos otra cosa aquí, ¿vale? Y listo. Pues lo dicho, sobre la silla, lo que he comentado antes, una gran silla, una silla muy silenciosa, una silla muy cómoda y sobre todo muy fiable, ¿vale? Porque creo que al fin y al cabo los años van agrandeciendo, de no tener problemas y demás, ¿vale? Pues listo, cualquier cosa, lo bueno, podéis poner y nada, espero que haya gustado el vídeo y hasta la próxima